Yo, yo creo que conocí a Jorge, eh, creo que en la Copa Hércules, ¿puede ser, Jorge? O sea, tú, sí. ganas, tú ganaste la categoría y yo te puse la, la medalla. No, no, no, no, no. yo, yo no, no gané, yo no gané, qué, qué es ah, segundo. ¿no, ¿Qué es? Ah, bueno, ¿qué? ¿Qué el segundo, bueno, pero te, te puse la medalla, fíjate, no, no, no partir, recuerdo sí, bien. Sí, sí. Y es a partir de ahí cuando, cuando yo te conocí, prácticamente, a partir de ahí. Y a partir de ahí, pues, ¿no? he, ido, he ido siguiendo tu, tu carrera deportiva. Y siempre he tenido, bueno, una, una opinión propia de que eh, a principio, sobre todo, si es verdad, que empecé a seguirte en la, en la etapa de volumen y, y coño, eh, verás, esto lo hemos comentado muchas veces y me lo han comentado. Eh, eres uno de los físicos que, que da un cambio terrible yo mismo en volumen he dicho, joder, es que parece que no tiene ni físico de pro, parece que, joder, no, no, no, no, no tiene esas sillas pero joder, después... Eh, cuando te defines y estás en la rata final, hostia, es que te transformas por completo. O sea, te transformas y, por completo. Y, yo, y yo, yo te diría más, hasta las, hasta las últimas semanas, no parece nada, tío. Yo a veces digo, pero joder, estaría guay, ¿no?, verse mejor antes, cojones. Eh, un claro. poquito mejor. Sí, eh, mucha gente mucha gente me lo ha dicho, gente, gente cercana a mí, gente eh, competidora, gente que es mucho de este mundo, me lo ha dicho, me dice, es que tú, lo que te pasa a ti en las últimas semanas es que transformas tu físico. Es que transformas tu físico. Y sí que es cierto, no sé por qué será, no sé si es porque por fin salen a relucir todas las líneas bueno, y toda la estructura del físico o toda… La la estética del físico, pues justo se la va a relucir en las últimas semanas, pero sí, sí, siempre sí me han mucho la verdad que siempre sí me ha bueno, dicho. prácticamente también me siento un poquito reflejado contigo, yo en la categoría 212, no era un tío masivo, pero para demostrar mis potencias, pues tenía que tener una buena definición para marcar toda esa densidad y armonía muscular, porque mira, ahora sí. que Robert nos está, nos está poniendo vídeos de demás, eh, empiezas a mirar un doble bíceps de espalda y, y yo mismo, eh, te voy a ser sincero en lo que pienso y digo, joder, Eres un clásico, no hay, no está la espalda de Birrami, pero es que la espalda está dibujada. O sea, es que no puede ser más perfecta. Entonces hay una perfección. En la cintura, la cintura es que parece, parece un cuadro. O sea, todo todo está... Lo, la, eh, te lo digo sinceramente, eh, honestamente. No, no tío, para, para mí no sabes no el pedazo de, de orgullo que es oír esto, sinceramente, te lo digo. Yo te lo digo tal como pienso. Es que, igual que, te repito, cuando te he visto en volumen digo, hostia, es que no se le ve, pero cuando, cuando ya estás en la etapa final y estás preparado, tío, eres... O sea, me, mejor no puedes estar delineado en todos los aspectos, tanto en armonía, estética, densidad y separación, desde mi punto de vista, ¿eh? Vale, yo después, fíjate, fíjate lo que te voy a decir, después de esta comida de polla que me acaba de hacer Raúl, ¿sabes? Después pero de esta comida de polla ¿me yo, hecho? Yo, yo, yo no regalo el oído ni digo mentiras, ¿eh? Cuando hablo... Bueno, ya, ya, es, es, es una coña. Además están preguntando aquí que qué opinamos los tres de su físico, ahora lo vemos. Pero yo quiero hacerte una pregunta por la que te han atacado bastante, que yo creo que vas a saber cuál es de tu físico, que es por el tren inferior. Que yo ya adelanto, que no le considero atrasado por la parte de arriba, yo luego cuando vemos nuestra opinión yo te daré otra que no creo que sean las piernas, pero tú qué opinas con respecto a tus piernas? Porque yo cuando veo los comentarios me quedo un poco flipando diciendo, no sé si entienden un poco lo que es el culturismo clásico, ¿sabes? Entonces, quiero que des tu opinión sobre eso. Yo sí considero que tengo un retraso en tren eh, inferior, tren superior, sobre todo en la parte eh, posterior del físico. Eh, yo creo, esto lo pienso yo, mi gran problema es que de espaldas eh, se me ve la pierna fina, porque yo tengo un femoral muy cortito, tengo un femoral que me, se me inserta muy arriba, entonces no da ese look de muslaco. Una salud el aductor sí se me hace muy grande, el cual es insertado muy bien. ¿Qué ocurre? Que el femoral está tan cortito que como que se me compacta todo lo que es el femoral en una zona. Y hay la zona sí que, está, sí que está ancha. Pero cuando ya quitamos el femoral, se queda como muy flaquita la pierna por detrás. Yo, personalmente, sí considero que tengo, que tengo mucho trabajo que hacer, y es lo que estoy haciendo este año. He pegado una prioridad tremenda a la, a la cadena posterior. Y eh, es el gemelo, que por desgracia ese músculo es... Es el némesis de cualquier mala gente de los gemelos. Y, um, y el femoral. Y el femoral. Yo, sí, yo, sí lo considero, yo sí lo considero. Para mí es el peor punto. vale casos. ¿Qué opináis? ¿Qué opi bueno, Sergio, primero tú, di lo que opinas de, de su cuerpo, luego Saúl y luego yo. de hecho, de Jorge, hace mucho, mucho, mucho hice un vídeo en mi canal. Hace ya pff, más de un año. Bueno, recién había ganado la Pro. Y sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Yo sí considero que tiene desequilibrio en la pierna. ¿Vale? Eh, sí que le veo el femoral, sobre todo cuando se pone perfil, también la forma que tiene de hacer la caja, que la hace muy a la antigua subiendo mucho el pecho arriba, hinchándose mucho, hace que el femoral se le, vea, se le vea corto también es cierto que la pose de espaldas eh, lo que dice un poco Raúl se te va mucho los ojos a la rocosidad y el femoral se ve un poco hueco pero también, y esto creo que lo dije en, mi, en el vídeo que hice es que no recuerdo bien son músculos, tío, los que sabemos un poco esto, son músculos muy de madurez. El femoral es un músculo muy de madurez, son ya temas de inserciones y tal. Desequilibrio hay, evidente, para mí. Pero, eh, a ver, es que son los problemas de esta categoría. Cuando tú tienes que dar el peso y si estás fuerte de arriba, eh, te tienes que quitar de abajo. Haciendo un símil en nuestra época, ¿qué le pasaba a Arturo Castañeda? Y era campeón del mundo. Era arriba un tanque, pues de algún sitio tendría que dar el peso. Entonces, se te va y siempre de los músculos que tienen menos asentados y en el caso de Jorge va a ser el femoral. Pero yo creo que es una cuestión también de la edad. Son músculos que ya mucho con la madurez muscular, el femoral. Los gemelos no. Los gemelos ya, te vas a ver no. con los que tienes, Jorge. No, ya, ya, Eso cambia. Yo creo que, a ver, tampoco lo considero un desequilibrio alarmante, sino más, más propio de la edad que tiene. Sí, yo, yo, yo tampoco lo considero eh, alarmante, pero sí que lo veo, sí que lo veo. Yo, yo, yo, también yo siempre no... uno... También, Jorge, eh, uno siempre ve más el fallo de lo que ya, te llega desde afuera. ¿vale? Ya, o, sea, ya. O, sea, tú pon, o sea, a ti te dicen, me falla esto y tú ya no te miras el resto del físico. Tú, tú, tú basas tu evolución física bueno, pero, en sí. basas si han mejorado tu punto débil. Es, es culturismo, culturismo eso. Eso es culturismo. El estar no. off the gap, con eso. Sí, sí. Y lo de la pose que te quería decir... Eh, um, lo estuve, lo estuve pensando. Bueno, a mí me encanta posar y yo me gusta mucho verme posar, me grabo siempre, intento corregir fallos y demás. Y sí que probé a hacer eh, la pose un poquito más, como yo lo llamo, tanqueta, ¿no? Más, más baja, más compacta, para que la ballesta salga un poquito más, para que cuelgue un poquito más el, el femoral. Pero, tío, a mí es que el look clásico que me da, esa… Claro, clase, es que ese, también… Exacto, es que, es que me esa, estar tan, tan esbelto arriba… Y dije, me da igual, me da igual. Pierdo femoral, pero gano, gano en armonía y gano, y gano en estética. Es que uno debe posar también siempre, eh, debe tener una impronta posando. Yo soy un friki de la pose. Y uno debe tener una impronta posando. Evidentemente a ti, tú haces la pose muy rollo Arnold, con las manos muy abajo, sí. la caja muy arriba, llenándote mucho de aire. Entonces, no te quedas... O sea, de esa modo muestras más el fallo del femoral, pero eh, también es cierto que si lo hicieras de otra manera perderías un poco la identidad de tu físico. Sí, entonces, eso es, eso es. tienes que jugar un poco con ese balance. Eh, Raúl? Mira, yo sinceramente no, no, no, yo no, es que no hablaría ni del femoral. Para empezar, él es pro, es clásico. Y lo primero que tienes es que, que, que, tiene que pensar es llevar un aspecto ultra granítico. Yo recuerdo cuando cuando competía, eh, competía entonces Darren Charles que se pasó la clase y Darren, tío, es que no, no, no tenía piel, no tenía piel y arrasó toda la temporada a nivel pro. Unos gemelos feísimos, muy altos, muy pequeños. A nivel pro te vas a dar cuenta que, que la, las líneas y la estética ya la tienes, por muy mal que entrenes, por muy mal que lo quieras hacer, o sea, eso no lo vas a cambiar, eso es tuyo. Eh, que trabajes más duro para ganar masa, más, más masa muscular no va a cambiar tus tu líneas, pero yo creo que tienes que centrarte en llevar un aspecto ultra granítico, que es lo sí. que sobre todo eh, estoy ya no estoy hablando de competir aquí, competir allí, que es lo sí. que es lo que, que es lo que buscan. Al final. Es, sí, sí, sí. es más, en la, en la primera competición que hicimos en Estados Unidos este año. Eh, como bueno, yo en toda mi vida, bueno, toda mi vida tampoco que ha competido mucho, las posiciones que he hecho, que han sido muy poquitas eh, en la materia y profesional, eh, siempre he sido más pequeño, siempre he sido más claquito, el más. Nunca he destacado por mi tamaño, ¿vale? Eh, pero ni en la materia ni en profesional. Yo me, me acuerdo en el de España, que encima juntaron la clase C con la D, con los altos, altos, y yo me veía en el backstage diciendo, hostias, de verdad me pego contra estos zamarros. Siempre he sido el como el más, el más pequeñito, ¿no? para así llamarlo. Ya. Y en la primera competición de Estados Unidos dijimos, vale, vamos a apostar por un look un poquito más lleno, un poquito más grande, y al final nos dimos cuenta de las no. eh, que eso, no, es, eso, no, va físico, eso Uco, no va con mi físico. Cuanto más y, separación, más sí. cálida y más granítico, más grande se te va a ver encima en el, del escenario. En la Yo competición, lo tengo muy claro. Sí, en claro apostamos un poquito más por, por lo que tú dices por más más granítico más definición un punto mejor no, y, el, y, y, y, el y el cambio y el, y el cambio fue enorme sí, o sea, sí, sí, sí. El, el que el que no entienda dice coño sí, sí, sí. parece que tienes 5 kilos más y, sí, y literal, lo mismo claro. tienes hasta menos peso o sea es que Realmente. no hay duda eh, vi, vi mi recuerdo mal, creo que dos kilos menos o algo así, dos kilos menos creo que di y, um, y se veía, se veía impresionante, impresionante para mi nivel, pero un cambio brutal, todo a relucir, mucho, mucho mejor las líneas, mi físico se, se veía como más… No sé, en, en, en general una proporción es Y cuanto más se apure y más se trabaje sobre esa calidad, sí. más daño vas a hacer en la liga. Yo, yo tengo claro que este año eh, apostaré desde el principio a salir, intentar salir sin piel, sin piel. Si tengo que sufrir como un cabrón, se sufrirá y a salir hasta, hasta que me muera, hasta que no pueda ni dar un paso más. Esa es la clave.